Qué tenencia, si aquí no hay tenencia tío. Aquí, aquí está mi licencia de coche y todo. ¿Pero dónde llama el lo miro la licencia del coche. Vale, si no me equivoco, eres el señor Magic, ¿no? Exacto, el mismísimo. Oiga, oiga, oiga, ¿qué es eso? ¿Eres él o no? ¿Eres tú? Yo, a mí me llaman señor Magic, sí. Vale, porque soy, porque el... soy mago. Vale, vale. Señor Magic, eh, ¿me puede... ¿te puedes quitar la ropa un momento? Nosotros nos miramos. Pero, pero, pero, tío, que me quite la ropa, vale, pero mira para atrás. Mira para atrás, mira para atrás. Mira para atrás. Si no. Oh, oh, oh. Hmm. Hombre, hay que aprovechar todo momento. <risa> Tío, mi coche. caso y ellos me han hecho caso a mí ya está, como debe de ser <risa> tío, tengo hambre <risa> tío, tengo un coche de poli otra más poli, ¿sabes? A <risa> tengo un coche poli también no tengo, no tengo comida Como no hay MS Ahora mismo, hay un MS Nada más eh, Me puedo Me puedo poner a No, gracias señor, estoy bien Señor, esté tranquilo. Yo me aburro mucho, señor, Yo hago lo que sea. Ciencia <ríe> sí, de arma. hago lo que sea, señor. Ahora voy contigo, un momento. Aquí a dejar algunas cosas, por favor. Pues no arrestes, señor, porque yo sé. Señor, porque tú vos que tienes un coche por ese directo, coño. Está bien. Yo no le he hecho nada. Si sí, sí, yo soy toda buena gente. Yo soy Acachito of love. Yo no tengo armas. Era una pistola de agua. No, putada, me robo puta. <risa> me con el coche. <risa> A ver. Cuidado que se está viendo esto, señor. Cuidado. Yo quiero morir. Pero, pero hombre. Oh, oh, oh. Oh, señor. Oh. Oh. Oh. Anda, no, salga Dios. usted, salga usted de aquí. Salga usted de aquí, salga usted de aquí. Venga, usted, usted, para allá. Señor, me estoy poniendo nervioso, no quiero disparar agüita, eh. Señor, que hace mucha calor, yo quiero agüita. ¿Tú quieres agüita? no, por favor. He comprado de la mierda esta, tío, que valer a ponerle un pastón, tío, 400 nomás. Bueno, pues señor, me voy a dar un paseo. Oye, cuántos coches de poli, ¿no? Eh no oh, mira. Un bastón de policía y todo. Pero cuidado, no te vaya a comer eso. La verdad es que no va a rico, compañero. <ríe> Me voy al restaurante que tengo jamás Estoy muriendo de hambre puta, <risa> Señor, da, da rol de algo, Yo... ¿Roll? Pues yo puedo dar rol. Pero... ¿Pero de qué? Puedo de los que La hay amiga, de todo no, Hombre, claro que sí, hombre Señor me está siguiendo? Me está, sigue, me está siguiendo usted a mí. Mira, yo acabo de ser violado por la policía, ¿eh? A mí, a mí me deja usted. A mí me acaba de violar un poli, ¿eh? ¿El cómo? ¿Qué error da usted? Yo, mira, yo te puedo ayudar a lo que tú quieras. ¿Qué trabajo quieres? quiero ser mafioso. ¿Mafioso? Pues mi mafia está dudosa, la verdad, ¿eh? qué? Si, si no tiene a nadie, señor. Está, está, está solo. Pues la, la verdad es que ahora mismo estoy un poco solito por aquí, pero, pero yo tengo a mi mafia por ahí también, ¿eh? Que hay okay, muchos polis, hombre. Y usted lo van a matar a un día, señor. Y yo no creo que lo maten. <risa> <¿Puedo? risa> bueno, lo podré contactar con mis compañeros de de trabajo y ya lo hablaremos no tiene ninguno que si tengo hombre ¿Quién, quién aquí en el ahora mismo ahora mismo no es que están han ido de viaje a, a las Bahamas ¿a dónde? a las Bahamas también sí, los chavales que están forrados y se van a las Bahamas sin mí yo me quedo aquí cuidando la casa no cuidando la caza yo también lo puedo hacer cuidar, yo estoy de shasha, pago de shasha, vaya <risa> ¿Tú quieres hacer mi shasha? yo creo que soy shasha señor, mira Hola, muy buena. El, el, el no perfume de Kavi lo quieres probar <risa> señor? no que no, parece que vale eso me cago en todo mira este señor lo quiere probar, mira, toma, oh, toma, oh, aquí huele, señor Dígame usted, Mario. ¿También lo Dámelo un poquito, pero a mí me gusta que me huela bien el culito. ¿Por qué, señor? Uh, me encanta. Pero ya está, pero ya está. Que, que, que me. Que le huele Carvin Klein el culo. Que devuelve huele Carvin Klein el culo. Toma, Peñado, ¿quiere usted que también huela a Klein? Ah, de verdad, pero en la cabeza, Acabo de matar a un médico. Era lo que le echaba a Cabinclen, y no ha podido. Ay, lo señor, se me falta con el Cabinclen señor Eso es que apesta mucho Señor, me puede cuidar, me puede curar Señor, es que usted no soporta el Cabinclen, es ¿eh? que esto es demasiado pasión Pasión por la tradición Como el jamón Señor, tú sabes que si mira para abajo y empieza a darle así, lo coge más rápido, ¿no? Tenemos por aquí un moro. Señor, señor, se arregla el corte, señor. Se arregla el señor. Sí. Señor, mira Calvin Klein. La, la nueva, la nueva... Señor, ¿me puede curar? ¿Me puede curar? me puede curar qué amable dime dime dime ya lo sé lo sé dime dime qué cochera dime qué cochera hay es que he hecho sin querer han desaparecido todos los coches no no pero es que no no es que desaparezca es que es que he hecho un barra clean vehículo sin querer Cairo, Cairo Dime, dime, qué coche, qué coche era, qué coche era, Mario. Pues, te quito, ero lo acuero. Uno blanco y uno azul. Y después el coche que le di a mi amigo, al Batman. Eh, me eh, va a comentar? Vale, dime, ¿cuáles eran exactamente? Yo, pero no te pongas tonto. Dice ¿Dó a mi amigo que te peleo, o sea que para que te diga después también que está mucho más ¿Dónde está? ¿Quién es? Batmanx, ¿no? Pero tío, pero deja de echarme perfume, tío. Que que esto No, no no. no. en oh, Batman's, No, no. No, no, Clay vale más caro, señor. No puta. A ver, ¿qué qué coches ha desaparecido? Pero, ¿sabes el nombre o cuánto costaba y eso? Vale, te doy, te doy, te doy 100.000 y con 100.000 ya tú te las apañas y te las compras los dos. Y tu car, y tu car 25.000 también, ¿no? 25.000 y 100.000, vale. Que me desangro, cabrón. Y puta, eh. Cabronazo. ya tengo 76, dame otro. Dame otro, oh puta, que me ha dejado 76. Cabronazo. <risa> <risa> A ver. Barra experiencia. Esto lo tengo que hacer porque... Eh, Batman. A ver. Barra. a Abre la boca, te lo voy a cortar jodilla. A ver la boca. Vale, vamos, ya te he dado. Ya te he la XP. A ti 25000, ¿no? Porque lo nunca. Voy a cortar A ver. Y a no me da, y a mí no me da, ¿no? No, yo perdí a mi mujer y a mi perro. Hola, hola, hola, que usted es una persona agresiva, eh. Bájale, bájale menos mil. ¿Podéis escribir eso por favor? Que es que es de noche. Y a mí la noche me da miedo. Muchas gracias. Una persona, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Oiga, oiga, oiga, pero esto no esto no lo puede romper usted. Llamo a la policía, eh, que la policía. Que la policía. Lo estoy arreglando, señor. Ah, muy bien, muy bien. A ver si culo, por favor. Hostia, dado por culo. Hostia, no me dice. Y es que tengo mucho daño. Uh, se están disparando, qué miedo. Vamos, vamos. vamos ¿Dónde, pegarle, dónde? Vamos a a todo el mundo. Yo en la base, en la base mafiosa. En mi base mafiosa. En la base mafiosa. Pues sí, la verdad, ¿no has visto mi barba blanca, hijo? Están robando los coches puta. Vamos a la puerta. <risa> ya, va, va a flipar, lo loco, va a flipar, ¿verdad? <risa> Veremos lo que va a hacer. Ya, a ver, a ver. Eh, todo esto, aunque con que no sea anti-roll. Oiga usted, está haciendo allanamiento de morada, ¿eh? Está intentando entrar en la base. No, Está muy bien de que tiene un coche ¿Hay un coche policía adentro ahí? Ay, ¡Otra! Yo, pero si yo no soy de aquí dentro. Si esto no es de mi, si no es de mi propiedad, señor José Andrés. ¿Cómo se llama mi nombre? Porque yo lo he visto antes. ¿Es usted el mejor policía del servidor? ¡Eh! No, abuelito, no, no, no, no, ya. Vale. Ay. Sí, tío, tío, eh, el mayo ha ido tío. A mí me el cuerpo, es tu mafia <muchos> oma, oh, le estaba girando policía, le estaba girando aquí. señor, o estamos en una promoción estamos en Cadiz y estamos probando si quieres <muchos> una fragancia si quieres lo, lo puedes probar si quieres una fragancia Cadiz Y el coche <muchos> ¡Ay Dios mío el coche! El mecánico para ¿Puedes sacar el coche policía o no? Si, si, hostia, ya no te... Ya se puede ir. No. ir Para no. con el caña, anda Ya yo tengo... ¡Uy! ¡Le va <risa> a la no flota! ¡Eh, yo Te sí, cae, ver, te Perfecto. ¿Pero tu, qué gran qué gran, gran señor. Sido, eh, están disparando por aquí. Ostras, no, no, Mira ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va Piñata. Ahí va, señor, que el coche, señor, por favor, por favor, no, por favor arriba, no, por favor, señor, señor, señor, señor no, no, no, mírame no, señor, no, señor, míramelo, señor, míramelo, no, míramelo, arriba, tú crees que, que, que tú puedes hacer eso, señor, que yo que está sacando el puñetero coche de tiene, arriba, ves para acá, señor, besame, señor, besame. Arriba la mano, te está diciendo, taquero, brother, brother, brother, brother, dale caso, hazle calzo, yo pago, yo pago la fianza, tranquilo no, pero primero me y después bueno, a lo mejor tiene que levantar usted las manos, señor policía Ah, muy bien, fuerte todas las armas, señor policía Fuerte eh, eh, todas las armas, señor policía Señor policía lo has matado, matado, tío, eso no puedes hacerlo ¿Qué tal vez has creado una blotos, tío? ¿Qué mierda? ¿Qué peso? ¿Tú eres una puta blotos? ¿Qué mierda esto, tío? Aquí no ha pasado nada, Co coge las cosas cómo te haces sangrado? Vale, seguimos con lo mismo Suelta todo ¿Tenías ¿Tenías bien? Muy bien, ¿Y, la, ¿y el arma de la espalda? Eso, soñado. Muy bien, perfecto. Ya se puede ir usted de aquí no decir, si no quiere un tiro no en la no cabeza. ¡Venga! Y usted no ha visto, Moviéndose. De Eso es, así me gusta. No, el coche para mí. El coche ya por culo. ¡Hala, pues a ver lo dice! <ríe> <risa> cuidado, que puede sacar un kit, ¿eh? Que es poli, que puede sacar un kit Que está ahí atrás Y yo, brother, pero ten cuidado Que, que hay un poli allí. Que no, hombre, que es de policía y porque tengo tantos coches de policía aquí yo, yo, yo, yo, vaya va Fli. con a Yo, verá, verá que voy a meter. Vamos al agua. Voy a meter más goles que Iniesta en el mundial. Hombre, no lo para allá. Hostia, hostia, hostia, que hay calle, que hay gente, eh Cónete, cóndete aquí Hostia, hostia, que están disparando ¿A nosotros? No, sí, sí, sí no están disparando, creo, señor y yo, da, da, Dame la gibra, ¿qué importa? Tómate Pero tú, pero tú no Tú no eres mafioso, tío, tú tienes que entrar en mi bueno, Venga, vale. venga te... vale Vamos a hacer que eres mafioso, sí, ahí, ¿vale? vale. Tarea ahora de mi mafia por la derecha y hay uno en el coche hay uno en el árbol y tiene... nos están rodeando tranquilo a que plomo tranquilo brother a todo por culo vale lo cargo Vale, le he dado dos, señor, me de me cago en Dios. Señor, ¿qué quiere que te diga? Hostia, señor, me de santo, por favor. ¡Señor, me de santo, me de dame, dame, contigo. Tienes algo, si no me muero. Hostia, me lo he echado. Ay, señor. Ay, a uno de vida me he quedado, me cago. <ríe> no lo sé No lo sé, señor Ya avanza. Tranquilo Oh Aquí hay vida, señor Madre mía, hay todas las headbreakers Aquí Voy a hacer un clear y, eh Soy con el estos, sí Quitar el admin. No, para el cliarie y está bien. Vale, aquí vamos a, a descartearles esto y vamos a descartearles esto. No me pueden volver. 3, 4. Tengo que entrar en mi mafia. Ya de ya. Entra, corre. <risa> vale, perfecto. <risa> me cago en la puta. Y yo sí, si lo único que hago es cargarme a los polis y yo. A ver, es que me vienen a mí a atracar ellos, ¿eh? ellos a por mí y me dicen cositas. Ustedes puedo. Es ahora puedo rastrar. Puedo rastar gente con lo, que, con lo que le roban los polis. Ostras, brother. Oye, ¿cuánto, ¿cuántos médicos hay? Hay tres polis. Y dos médicos. han comprado un, un helicóptero de policía. <risas> no, ¿en serio? ¿Otra vez estoy intentando entrar? que oye, que, lo que pueden es mirar pero entonces no pueden <ríe> me vení aquí me voy a alejar yo no, no sé lo que ha ocurrido por ahí y ya está si uno más eh, a veces eh, en plan roleo sin, sin quitarme el admin vamos Tú sabes, tardo lo que viene siendo nada y menos en quitármelo. Eh, a ver. ¿Qué me están diciendo de este hombre? ¿Cómo uso el kit MS? Tengo que reiniciar primero. Para que esté... Te... entre los por, por todos lados. Hola, hombre. ¿hola ¿por qué? Y eso, eso porque sí, ¿no? Señor policía. Yo señor policía. Pero, pero yo no le estoy diciendo que levante las manos, señor policía. Ah, es feliz. Vale, vale, vale. Vale. Cuando... Cuando me han atropellado no he perdido nada, ¿no? Me ha atropellado así, así sin deber. Cuando ocurre algo así de ese estilo, como por ejemplo, cuando por ejemplo este hombre la mata con la blowtorch, son cosas que no se pueden hacer. Pues yo lo vuelvo a cosas que no valen, es decir, que no entran dentro del rol. Las quito, en <coughs> plan, los quito de en medio. ¿Y este hombre, ¿dónde está, tío? El otro... Ah, se ha ido, ¿no? sí se ha ido Bueno, no... Creo que voy a dejar por aquí este... Este vídeo, hemos estado con los policías Los policías... Han intentado... Matarme, yo me he defendido Voy a... Seguramente tengo que meter a este hombre En la mafia, si... ¿Qué? Iba a meter a otra persona en la mafia que quería entrar pero como no jugado nunca pues al final no lo voy a no lo voy a acabar metiendo Me a la gente de la mafia la que, en mi mafia la que sí que sea jugando constante y ese señor se la roto el coche eh, así que nada ya, ya ya veré cómo como lo hago seguramente pues pues haga eso no, más que nada eh, no mucho más. Hay ahora mismo 3 mafiosos eh, de la mafia 3. 3 eh, poli, López, que es médico, y yo que soy mafioso. Pues bueno, no mucho más. Creo que voy a dejar por aquí este vídeo. Si queréis más vídeos de un turno ya sabéis, darle a like. Y yo os lo traeré. Así que nada, lo he hecho. En este capítulo, lo he preguntado. Y adiós